Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Como ya sabéis, se está desarrollando ahora mismo la Comisión de Acción Social y Familia y en ella hemos preguntado al señor consejero Ángel Loren con relación a la suficiente dotación de los centros municipales de servicios sociales. Esta es la cuarta vez que preguntamos sobre este tema en el seno de esta comisión, ya lo hicimos en el año 2019, donde eh, existían 15 plazas sin cubrir, a fecha de hoy nos encontramos con que esta ratio ha aumentado siendo a 24 plazas que no se cubren. Cinco de esas plazas son vacantes y esto supone un 11% de la plantilla total de los Centros Municipales de Servicios Sociales. En concreto, de estas 24 plazas, 15 corresponden a bajas de larga duración y nueve plazas son vacantes o traslados a otros servicios. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que durante este periodo se han amortizado seis plazas por cuestión de jubilación. Amortización quiere decir que, efectivamente, esas plazas ya no van a existir y, por lo tanto, en cómputo global estamos hablando de un 11% de las plazas de los profesionales que están actualmente en los… Servicios Sociales Comunitarios, un 11 de la plantilla. Como formación, vuelvo a repetir que es la cuarta vez que solicitamos información en la Comisión de Acción Social y Familia y solicitamos al equipo de Gobierno, en concreto al responsable Ángel Loren, que reponga de manera urgente y que haga una cobertura urgente de dicha plantilla. Queremos recordar que durante esa misma comisión en seis ocasiones hemos solicitado información con relación a la plantilla de deportes. No hemos tenido respuestas satisfactorias y, debido a la inacción del equipo de Gobierno, nos hemos encontrado con que, a fecha de hoy, hay una huelga en instalaciones deportivas. Por lo tanto, creemos que el equipo de Gobierno debería ser prudente en esta situación, debería hacer caso a lo que se está planteando desde la oposición y, en concreto, desde nuestra formación. Esta no cobertura del 11% de las plazas, además, supone una situación de agotamiento de los profesionales. Nos hemos encontrado durante este periodo con una línea 900 que ha supuesto un embudo, un tapón a la atención por parte de los profesionales. Además, en este momento la no cobertura de estas plazas supone también que estamos viviendo una crisis social y de emergencia unida a la situación actualmente de acogida de refugiados en nuestra ciudad. Por lo tanto, consideramos fundamental que los servicios sociales estén suficientemente dotados. Siempre, como formación, hemos defendido que, más allá de los recursos de equipamiento o recursos económicos, es fundamental el suficiente equipamiento y dotación de profesionales. Para que seáis conscientes, a fecha de hoy, el equipo de Gobierno, en vez de cubrir esas vacantes, lo que está haciendo es parchear. ¿De qué manera? Pues intentando que perfiles profesionales determinados, como pueden ser las unidades técnicas de infancia o los psicólogos, estén divididos entre varios centros. Algo que nos parece inaudito y que lo que impide es una verdadera atención de calidad. Por eso, seguimos pidiendo al equipo de Gobierno que no parche, sino que dote suficientemente de personal, teniendo en cuenta, además que durante el ejercicio pasado hubo un recorte de 5 millones de euros en el capítulo de personal, y también no se ejecutaron en torno a 11 millones en el anterior presupuesto. Por lo tanto, creemos que es una cuestión de voluntad política. Creemos, además, que el equipo de gobierno ha sido advertido porque la huelga de instalaciones deportivas tiene un origen parecido o similar a lo que está ocurriendo en los centros municipales de servicios sociales. Además, ahora son centros de atención de primera instancia, siempre lo han sido, pero efectivamente la crisis social y económica que estamos viviendo requiere que dichos centros estén reforzados. Y para que tengáis un dato, ahora mismo hay centros como el Centro Municipal de Servicios Sociales de Torrero del tengo el honor de ser presidenta de la Junta de Distrito, que está al 50 y, por lo tanto, eso significa un 50 menos de atención, de calidad en la atención y, por supuesto, de desbordamiento de aquellos profesionales en los que no se cubren las bajas. Por ello, Volvemos a insistir que faltan 24 profesionales en los centros de servicios sociales, que supone un 11% del global, del cómputo de profesionales. Volvemos a insistir que es una cuestión de voluntad política, puesto que hay suficiente dotación económica en capítulo 1 para que se pueda llevar a cabo y porque esto supone una precarización de las tareas de atención fundamentales dentro de los equipos multiprofesionales. Por terminar, si queréis, os podemos dar datos porque en lo que serían los perfiles tenemos actualmente en baja dos psicólogos, seis trabajadores sociales, dos educadores, cuatro técnicos auxiliares, un administrativo y tenemos a dos operarios que están en una situación de vacante de la plaza. En total, vuelvo a decir, 15 bajas, nueve vacantes, 24 profesionales que no se cubren en los centros para la atención que nos consideramos que es prioritaria y de calidad. Esto es un poco lo que os queríamos decir, así que si tenéis alguna duda estaremos encantadas. Sí, sí. No, no, perdón, no, esas seis plazas que son por jubilación están amortizadas, perdón, es que son conceptos muy técnicos, ¿no? La amortización tiene que ver con una normativa a nivel nacional que hace que esas plazas, una vez hayan sido jubiladas, se amorticen, por lo tanto, desaparecen. Con lo cual, evidentemente, serían plazas que se tendrían que crear de nuevo cuño. Lo que estamos hablando ahora mismo es que, además de eso, es un… Es un eh, lastre en la atención, pero ahora mismo estamos reclamando lo que sería la cobertura de las 15 bajas de la duración y las seis plazas vacantes que pueden ser por traslado a otros servicios o porque están vacantes a fecha de hoy.